¿Qué tal queridos amigos? Feliz lunes para todos, es mi alegría iniciar esta semana en la santa presencia del Señor. Quiero invitarlos para que le demos gracias a nuestro Señor. Ha sido un día maravilloso, bendecido por el Señor y que, que bueno que lo podamos iniciar en la santa presencia del Señor. Vamos a, a pensar un momento en aquel motivo por el cual le damos gracias a Dios. Digamos juntos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy lunes, iniciando la semana, nos vamos a encontrar con el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos 18 al 20. En aquel tiempo, los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús, Mira, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús contestó, ¿Es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que si lleven al novio, aquel día sí ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y dentro y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres, se pierde el vino y los odres. Ha vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno... Pues, en primer lugar, el origen de esta respuesta es como la situación que hay ahí, que por qué estos ayunan y por qué estos no. Hay una cosa que hay que tener clara, queridos hermanos, las cosas hay que hacerlas por amor. Por amor que yo oro, por amor que yo ayuno, por amor que hago un sacrificio, por amor. Cuando se trata de hacer las cosas por aparentar, que mire que allá lo están haciendo, que voy a un retiro porque acá lo hacen, que eh, me levanto a las 3 de la mañana ¿verdad? porque acá fulanito lo hace ¿no? Ante todo, mis queridos hermanos, es un movimiento de amor. Yo hago las cosas por amor. Si es un sacrificio, lo hago hacer en amor y en libertad. Y luego también el Señor deja claro el esfuerzo que hay que hacer cuando nos alejamos. Cuando hemos pecado, pues debe haber ese ejercicio de reparación, ese ejercicio de dominar las pasiones. Iniciamos esta semana en la presencia de Dios. Sea Dios el que los bendiga y el que los guarde y los proteja. Un abrazo para todos.